a raíz de que la continuidad del proceso judicial del caso de corrupción Odebrecht se fijara para el 23 de enero del próximo año, el dirigente político franco-macorizano Juan Tavares dijo este viernes que esperará concluya conforme a lo esperado, aunque consideró aún faltan implicados en el banquillo de los acusados. Que el caso Odebrecht, por estar la justicia dominicana secuestrada, es decir, al servicio de la corporación, que se llama PLD es, era un show es de mal gusto lo que se estaba efectivamente montando entonces en aquella oportunidad apareció como una postura tremendista de Alianza País sin embargo el discurrir del tiempo y de la historia nos ha dado la razón eh, nadie está cuestionando de manera personal al juez Francisco Ortega Polanco sino a la entidad a la que él pertenece, que es la Suprema Corte de Justicia, que está controlada políticamente por el PLD. Entonces, cuando un órgano tan importante que tiene que administrar justicia no es independiente, entonces no hay oportunidad para el pueblo de que ese órgano opere con la independencia requerida para que entonces la justicia castigue a los que violan la ley se refirió además a la necesidad de que se conforme una coalición entre partidos con miras a las elecciones del 2020. Y prácticamente esa coalición de partido entre lo que está la opción democrática de Minú, el PHD del Éxito Paula, Dominicano por el Cambio, eh, donde está el PRSD de DECANS de, de y donde está el P, eh, Alianza por la Democracia. Nosotros estamos animando esa coalición. Incluso le hemos planteado a la Junta que nos permita ir en coalición a primarias abiertas. Solo decidió Alianza País el pasado domingo. De tal manera que esa coalición de partidos está a su vez creando las condiciones, Joan, para que entonces podamos hacer un bloque mayor que implique otros partidos políticos y otras instituciones sociales como Marcha Verde y otras y otras coordinaciones que se han creado en la República Dominicana para hacer esa gran coalición política.